hola soy Arbe y bienvenidos a mi canal aquí os traigo mi noche estrellada que he aprovechado una vieja lata de caramelos para hacer esta velita con dos mechas bien pues vamos a empezar poniendo cera de soja a fundir esta va a ser una vela de, de soja ponemos un, lo que va a ocupar la latita en principio Y seguimos yo creo que esta cantidad va a ser más que suficiente aunque engaña bastante el, la lata por dentro ¿eh? aquí tenemos la latita ya veis ya la dejamos abierta tenemos mecha encerada también podéis para afinarla vosotros si queréis que sea todo de, de soja. Y esos eran los hojalitos para sujetar la mecha. Tenemos eh, esencia de violeta que le vamos a echar a esta noche. Crayolas. Eh, aquí tenéis la blanca, la otra era en azul oscuro. El molde para hacer la luna en las estrellas y nubes si quisiéramos. Y empezamos por poner los ojalitos a la, a la mecha Es muy fácil, ponemos, introducimos por el ojalito que nos sobresalga un poquito de mecha por la parte final Y apretamos en el borde En el bordecito Para que no se nos deforme el ojalillo Y aquí queda sujeto Ahí, vamos a tomar la medida para cortar la mecha Sí, más o menos aunque tengamos que cortarle después un poquito pues no pasa nada ponemos el segundo porque como es una es una lata bastante ancha va a necesitar dos mechas o incluso podríamos ponerle tres si quisiéramos bien ahora que tenemos las las mechas con el ojalito vamos a ponerle pues una pegatina es una pegatina para que se sujete a la base de, de la lata El, el ojalito Y ahora la lata Y queda muy sujeto, eso ¿eh? os lo puedo asegurar Y ahora el siguiente Así más o menos, ¿eh? lo ponemos a, a... Que esté más o menos a la misma distancia del borde Vamos a echar un poquito de crayola Para ir teniendo esta... Esta cera de soja Bueno, como podéis ver La crayola no se mmm, disuelve del todo bien En la soja Vamos a mirar No, apenas tiene color Voy a utilizar la anilina líquida Para oscurecerla Y voy a añadir después algo, algo más Mirad, vamos a empezar Parece que el, exactamente la... La cera de, de soja no coge muy bien los colores Ahí Pues vamos a utilizar esto Mica, polvo de, de mica En colores ya Y lo que va a hacer a la cera Va a ser algo muy bonito Sobre todo cuando tengamos la, la vela encendida Echamos un poquito, mitad de la cucharilla Bueno eso es a gusto porque podéis cargarlo más o menos. Y ahora del otro color, para hacer aguas en la. En la acera. Bueno, el polvo de mica, ¿de dónde conseguirlo? Eh, por internet. Eh, yo de otra manera no lo he encontrado, ¿eh? Grandes superficies e internet. Lo revolvemos bien y ya veréis qué aguas más bonitas nos hace esta mezcla. El color de la anilina fue para darle ese color de fondo Y ahora la mica para hacer estas aguas Nacaradas ¿Veis qué bonito? Pues imaginaros la vela encendida Le echamos la esencia Un chorrito Así más o menos Tampoco necesita mucha Removemos bien Bueno, esta mecha no me gusta muy bien cómo quedó ahí Vamos a separarla A ver, ahora dejamos la acera Voy a separarla un poquito Creo que no quedó bien equidistante de, del, del borde de la otra mecha Ya veis que pega bien, ¿eh? Así, así mejor Bien Ahora Vertemos la... La cera Hasta arriba Lo vaciamos todo el recipiente Ya veis que ha llegado justo ¿eh? Para para toda la lata Así Mira qué bonita quedan las aguas Vamos a ponerle Un tutor para las mechas Para que no se caigan Mejor que al revés Está la otra ya puesta Bien Vamos a, a calentar ahora más eh, Cera de soja para hacer la luna Y las estrellas No mucha cantidad ya veis que el molde Es pequeñito Si nos sobra pues nada Guardamos eh, lo que nos sobre No pasa nada Ya tenemos fundida Le añadimos Esencia También Unas gotitas Así más o menos Ya no llega chorrito eh, Son unas gotas solo Removemos bien También este, eh, lo que tiene de particular Esta cera La cera de soja Es que tampoco coge muy bien los aromas Le cuesta más que a la parafina normal Vertemos en, en el molde La lunita primero y en las estrellas y bueno alguna nube pero no voy a ampliarla es para utilizar esta cera bien estoy empleando la pistola de calor para fundir la capita de arriba de la cera voy a situar la lunita ya ves que he ya he puesto las otras estrellas y ponemos unas estrellitas más O la parte superior una un poquito más pequeña y otra un poquito más grande bueno esto es la vela pero lo bonito de esta vela es cuando la consumimos cuando se entiende y se ven esas aguas eh, moviéndose la mica en la acera es muy bonita muchísimo aquí tenéis eh, ya fría muchísimas gracias por verme por seguirme si no lo haces puedes seguirme y si te ha gustado el, el vídeo, pues darle al like. Y bueno, espero seguir subiendo vídeos que, que sean de vuestro interés. Muchas gracias y chao.